Hola, me presento, soy el Liri Un eslabón con grietas del sistema que rige esta city un eslabón que también tiene su talón de Aquiles Que por más que escribe a veces no haya que decirles Por eso hoy vine a hablarles de mí conmigo Un encuentro íntimo con un ínfimo de lo que he sido Que no he enloquecido pues fui incubo de mi sucubo Delirios de un idilio correspondido Haciendo enroques furtivos Con un alter ego que no ha triunfado pues No he creído que no me has creído que he creído Por más que te niegues estoy y en cada línea que yo escribo Vuelvo y me presento, yo estoy vivo He sido alimentado de ironías y sueños vencidos He sido limitado, aislado y comprendido Pero sé que es difuso el sentido, por eso lo he entendido He sido vitalicio con indicios del porvenir Mi Dios amor, estoy y su suplicio es mi jardín no hoy salvia, la tortura y el desquicio Infusiones del Himalaya, destilaje al precipicio Sin pretérito soy Clavel, en un ciclo repetitivo Desde el inicio vivo y miro por un ojo divino De una conciencia colectiva que no discrimino Conciencia mimisiva, engranajes con objetivo indefinido El que persigo y percibo, la sigo entre tantra y tantas trampas del libido Que divido dividido entre vino y sangre y el placer de lo que fue, lo que es y lo que imagino uh, Papel y estribos perdidos Una cárcel de la que he salido a disfrutar tus flores Y de mi esencia Papel y guay Widow Sonidos que me hacen sentir orgulloso de mi limitada, limitada existencia Entonces, Yo soy libre. I'm get